Hoy asistimos al cumpleaños de una querida amiga, esta trata de Marisol, ella es de Brasil y tiene mucho arte y va a ser un cumpleaños espectacular, ya os voy adelantando, fijaros que decoración más bonita aquí con las amigas de Marisol, aquí estamos como en familia. Claro, sí, bien. claro. Sí, las dos artistas extranjeras, bienvenidos sean todos. Bueno, que Marisol Somos... merece, que los amigos la lo rompemos hoy en su cumpleaños. Por supuesto, Marisol es estupenda, una artista también, muy grande. Te queremos Marisol, mucho, vamos a hablar te con más amigas. queremos Marisol, amiga. te queremos. Bueno, vamos a hablar con amigos también de Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, tarde. guapísima, me llamo Vivian. Vivian, amiga de Marisol, todo sí, ¿no? el Sí, sí, de mucho tiempo, hace mucho que la conozco y la quiero muchísimo, quiero desearle. Muchas felicidades, que Dios siempre la bendiga, que, sea, que no cambie nunca, que sea la misma persona de siempre, humilde, sencilla, alegre. Claro que sí, que la queremos y, muchísimo, sí. Que sí, la mucho, mucho, mucho más. Mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, vamos con esta mesa, amigos todos, de Marisol, que todos la queremos muchísimo. Hemos venido hoy a celebrar el cumpleaños de Marisol, ¿no? Hola, buenas, sí, vamos a celebrar el cumpleaños de Marisol, pues felicidades Marisol, qué guapa la veo, ¿eh? vaya, vaya, qué cuerpazo tiene ella y el maquillaje ¿eh? es divina, divina. ¿Te cantamos cumpleaños feliz? Mira, ahora que estamos todas, venga, vamos a cantarle cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todas. Cumpleaños feliz. con Saludé. tantos buenos amigos que vienen hoy a verte mira, ¿Cómo te o sea, Ay, broma, regalo, gente, mira yo me siento súper feliz así no por dios también y por mis amigos yo de verdad yo lo que yo hago es ser una persona buena no no siempre no a veces era una broma no yo por mi trabajo no de intercambio cultural con brasil y europa viajo mucho y siempre me gusta mucho estar con mis amigos, cuando yo puedo, cuando tengo tiempo. Y para, para mí es un honor poder conmemorar siempre mi cumpleaños, que es la fiesta que más me encanta de todas. Para, claro, antes de lo carnaval, mi cumpleaños, pero el carnaval también es una fiesta que me gusta. Y entonces para mí es como una fiesta que como es para mí, no sé cómo explicar. Es algo muy hermoso decoración poder estar con mis amigos en mi cumpleaños y las personas también que entrar ahora mismo en mi vida, ¿no? Es que yo ahora mismo estoy tan nervosa que yo no tengo como definir que pueda hablar, pero... Que queda sea mucha una... noche, queda mucha noche por sí. delante, va a haber show, va a haber de todo, ¿no? Sí, va a tener show, música en directo, sí. no, no tenemos bailarina hoy, la chica no ha podido venir, eh, su vuelo ha sido cancelado y al final no ha venido, pero no pasa nada. Tenemos una zambista ahí en la entrada, que luego lo, lo diseña ahí, mire cómo está, está guapa. Si está sí, ella ahí, ella representará toda la noche a Brasil. Entonces... Gracias, Gracias Elena, seas siempre bienvenida. Un año pletórico Gracias. y todo lo mejor para ti que cumpla mucho más. Te queremos mucho, Marisol. Pues Felicidades. Yo también a ti y a tu esposo que ya lo conozco ya de toda la vida de Marbella sí, y verdad. que siempre son bienvenidos, ¿vale? Ya somos ¿vale? una familia ya, Marisol sí. querida. Bueno, Estrella de la noche. Bueno, que nos reunimos en este día muchos amigos, mucha gente que queremos y qué bonito ser un cumpleaños de amigos, ¿verdad? Y con Marisol mucho más. Claro que sí. Buenas noches. ¿Qué tal están ustedes? Nos estamos fenomenal. ¿Cuáles son tus deseos para Marisol? Este Mis deseos para, para Marisol, pues que siga siempre así una excelente artista, una buenísima persona que no deja de sonreír y de sorprendernos. Sí, les deseamos todo lo mejor, ¿verdad? Que nos claro, por supuesto, mucha salud, muchas bendiciones y todo lo que surja, bonito siempre. Gracias, Esteban. vamos a disfrutar de esta noche que va a ser espectacular. Ya nos ha dicho Marisol que va a haber una noche espléndida. Vamos a disfrutarla, gracias. Gracias a ustedes. Lulú, ¿qué le deseas a Marisol en su cumpleaños? Bonjour Marisol, mon ami, mon amour, tu es si belle. Pour ton anniversaire, je te déciape plein d'amour, de la joie, de l'argent, des paillettes et beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis dans le monde entier qui t'aiment. On t'adore, Marisal, tu es la meilleure. Je t'aime. Bisous, bisous, bisous, bisous, bisous. Y de amigos todos juntos Hoy por tu cumpleaños Solo quiero regalarte Una linda serenata de amor Porque estás llena de bondad Y que por siempre rodeada de tus amigos que contigo estará. Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar. Solo espero que llegue hasta el centro de tu alma. Porque no sé cómo expresar lo que te vengo a cantar. Solo espera que llegue hasta el centro de tu alma Quiero regalarte una linda serenata de amor Que tengas un día feliz como nunca imaginaste Lleno de felicidad y paz Porque estás llena de bondad y que por siempre de tus amigos que contigo estarán Porque no sé cómo expresar, porque te vengo a cantar Solo espero que llegue hasta el centro de